Sí habrá Chantolo 2022. Ven y disfruta la fiesta más grande de los huastecos, del 30 de octubre al 2 de noviembre. Te esperamos en Huejutla. El Chantolo es la familia, vivos y muertos. El que muere en la huasteca vivirá eternamente.